Mira, hijo, estoy, eh, eh, eh, eh, la historia es la siguiente. Lo que he visto por mis servicios de contrainformación en Internet eh, eh, me han contado la siguiente historia y además me la creo. El que ha montado toda esta puta paranoia del, del coronamiedo, el, el, el guionista de esta película, porque esto es una película, claramente. ¿Tú te has dado cuenta de que esto es una película, señora? Claro, es una película. Entonces esta película tiene un guionista uno, bueno, tiene muchos guionistas pero hay un guionista principal y uno de los guionistas principales es Bill Gates Bill Gates lleva promocionando la movida de que va a haber una pandemia que va a haber una pandemia que hay que vacunar que hay que vacunar los últimos 10 años ha pasado de los ordenadores y de Windows y de todo y se ha puesto con su mujer y, y están por ahí pinchando niños en África <risa> y está promocionando las vacunas y tiene, tiene una charla una TED Talk una TED, TED Talk en, en internet hablando de Hablando de. de eso, del peligro de las pandemias, el peligro de las pandemias, hay que poner, hay que vacunar, hay que vacunar, hay que vacunar. El tío lo que quiere hacer, según todas mis informaciones, resumiendo la historia, es que quiere, han metido esto y ahora van a vacunar a toda la población para esterilizarla. Porque a lo que le molesta a Bill Gates es que haya mucha gente en el planeta. Le molesta a Bill Gates y a sus amigos. Hay demasiada gente en el planeta y de momento vamos a esterilizarlos y matar a los viejos con una paranoia, el coronamiedo. Nos cepillamos aquí a gran parte de los viejos, que no le está saliendo bien porque al final están muriendo cuatro gatos. Están muriendo cuatro gatos. Las cifras han salido fatal. Están perdiendo la partida. Entonces, el eh, entonces, eh, eh, Bill Gates. Bill Gates es el, el uno de los artífices de toda esta superproducción que ha superado, ha superado ha superado la, a, a la llegada del hombre a la luna y ha superado al 11S, las dos últimas producciones que han hecho, pero esta es más gorda, esta la, la, han, hecho, la han hecho, además con, no, no, con, con, sin mucho presupuesto, ¿eh? Entonces, cuatro coches policías por la calle diciendo cosas, no, no tiene mucho presupuesto en realidad, pero bueno, a lo que voy, hijo, eh, la movida es, tenemos. ¿Qué le dirías, sabiendo todo esto, sabiendo esto, que Bill Gates va a ser conocido como el gran esterilizador? Estoy preparando un mensaje para él. Entonces, ¿qué le diríamos a Bill Gates, hijo? Bill Gates lo empiezo a escribir como Bill con V, V I L Gates, porque es muy Bill querer esterilizar a la población. Solo porque. He visto, he visto entrevistas de Bill Gates. Y dice, en, en alguna entrevista dice, bueno, en alguna, que le molesta que haya tanta gente en, en la torre Eiffel Cuando él va a los sitios, que hay mucha gente, que eso le molesta. Y el tío, y el tío quiere, quiere, quiere arreglar ese asunto. ¿De pangolín? Entonces, eh, la... la eh, bueno. La movida es ¿Qué le diríamos a Bill Gates, hijo? ¿Eh? Vete pensando, ¿no? Tranquilamente ¿Qué le dirías? O sea, ya sabiendo Porque tú, tú te fías de mí, ¿verdad, hijo? Bien Totalmente Esa es, así muy bien dicho. Nunca te he dado razones Para desconfiar de mí, ¿verdad, hijo? Bien. Eh, entonces, hazle caso a tu padre. Hazle caso a tu padre. Y esta movida la ha montado Bill Gates y unos colegas. Esta es toda la película. Y entonces, ahora lo que hay, que hay que. Ahora, ¿qué le decimos a Bill Gates? ¿Qué le decimos a Bill Gates? O sea, vamos a ver. Yo creo que se le ha ido la olla a Bill Gates con una. Claro, o sea, tú te querrías hacer amigo de él y proponerle que esterilizara a la población masculina, ¿no? Y tú y yo seríamos los, los únicos que podríamos poder procrear. A ah, ver, para que no... No, bueno, para que no procree él tampoco. Así ah, es. O sea que cabríamos a 2.000 millones de tías para cada uno o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo, yo creo que tendríamos suficiente, ¿no, hijo? Y tú dices que además de eso le, le, le esterilizaríamos a él para, para que no tuviera ninguna. ¿no? Vale, vale. y te para que mirara lo que hay que hacer. Eres un sádico, hijo. No, no en vano eres Lucifer, mi hijo de cachondeo. Lucifer de cachondeo. Mi, mi hijo predilecto. Sí, eres bastardo, pero mi favorito. Entonces, bien, bien, es un plan a tener en cuenta. Coger a Bill Gates, asociarse con él, esterilizar a la población femenina es masculina. Entonces, solo mi hijo y yo podríamos. Y luego pinchar a Bill Gates para que... nuestros amiguetes nuestros amigos ¿no? a nuestros amigos también que puedan si quieren procrear de, de todas maneras que pueda que, pero que, que pueda procrear a alguien no si soy si si por... un ojegiscano soy un fiscal y me río de vosotros como machitos mexicano está aquí está aquí cachonteus el rey de la libertad es, es un amigo es un amigo no es el es la voz en off que sale en los vídeos Sí, bueno, no, es, es, es, es, es, ahora mismo somos los, los, los protagonistas de la ciudad Cada vez que salimos somos protagonistas de la ciudad Nadie está haciendo nada Y el último día apareció el último día apareció el alma de las fiestas Que es la chica esta finlandesa Me puse allá un discurso en el monte Y apareció una chica finlandesa Que dice que está haciendo fiestas ilegales Y bueno, pues ya te avisaré para la próxima fiesta, hijo Sí bueno, pero en cualquier caso, eh, entonces vete dándole vueltas. Yo estoy, quiero preparar un, un, un discurso, un, un speech para, de, para decirle a Bill Gates. Nadie le está diciendo nada a la cara a Bill Gates. coño, vamos a decirle algo. <tose> vale, va a tener...